Hola amigos de Cultura Colectiva, ¿cómo están? En estos espacios de plática con emprendedores que van en grande Tenemos a Marta Marta, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí con Encantada. nosotros Encantada, Oye Marta, cuéntanos, primero que nada, ¿qué eres aparte de ser emprendedora? Soy viajera uh -huh. eh, Es una persona muy positiva Ok eh, Aventurera uh -huh. eh, pero Y muy trabajadora, yo creo Okay. Me gusta trabajar. Oye, platícanos de tu proyecto. Vámonos directo al grano. O sea, hoy al parecer estrenas y, y se lanza un proyecto interesantísimo. Platícanos un poco de qué va. Eh, pues se llama YouTube Project. YouTube eh, estamos... Project. YouTube Project. Lo tú también. A tú también. Es un, un proyecto que es, eh, inter... es una comunidad. Ahora les explico, ¿no? Pero lo que es una agencia online para gente joven que quiere irse a estudiar al extranjero, eh, principalmente lo que hacemos es animar a la gente a vivir una experiencia eh, pues en Australia, hoy en día estamos en Australia, Nueva Zelanda, Canadá y España, es algo nuevo, en España estamos como lanzándolo para gente latinoamericana que quiere ir a hacer másters o posgrados a España. Realmente en Barcelona sí. lo que me pasaba es que trabajaba 12 horas al día, 13 horas al día. ¿En qué? ¿Haciendo qué? Consultoría de comunicación, okay. marketing. metida en una oficina. 12 horas, todo el día en el centro de Barcelona, mil euros. Eh, fatal, ¿no? ¿Mileurista? No me veía, sí, mil eurista. No me veía como un futuro, no veía cómo avanzar. Entonces decidí... Y a los 25 dijiste, ¿se acabó me voy a una granja? Sí, me voy a una granja. Okay. Me voy a quitar el, el traje me voy a dejar de peinar tanto y me voy a la granja y estuve seis meses viajando y de granja en granja eh, conociendo pues imagínate hablando un montón de inglés y conociendo un montón de gente cuando llegó el final de mi viaje que tenía que volver a España ¿cuánto tiempo? seis meses okay. entonces yo eh, llamé a mi familia y dije no puedo no puede volver, entonces me fui a Byron Bay, que es un pueblecito que me encantó, que en la ruta, durante la ruta está como a 800 kilómetros al norte de Sydney, y un pueblo así muy hippie, muy tranquilo, y me fui allí. Entonces me, le dije a mi mamá, voy a estar seis meses, voy a ver que, si puedo mejorar más mi inglés, porque no era perfecto todavía, entonces, eh, conocí una familia y me cogieron de limpiadora. Me puse a limpiar. Al final acabé limpiando toda la calle. ¿Se puede saber cuánto te pagaban? Al principio empecé con 18 dólares la hora. 18 dólares ¿A, la australianos, hora? australianos. Australianos sí, que claro. ahora mismo serían pues como unos 15 euros. No sé bien bien vuestra moneda, perdón, okay. eh, pero no está nada mal. No yo me ganaba nada. muy bien la vida, ¿no? Okay. Hasta que llegó un momento que evidentemente limpiar pues no está como cansada. Yo estoy muy inquieta. Entonces monté un grupo de Facebook que se llama hoy en día Españoles en Byron Bay. Okay. y empecé a compartir mi, mi vida allí limpiando, las playas, el surf, eh, deporte, vida sana, mi, la comida pues es, es que allí ok, eran unos por otros, limpiabas pero tenía una vida, no te no, tenía una vida perfecta hasta que se dieron cuenta que mi grupo de Facebook eh, me dijeron, uy, se te da muy bien las redes sociales y empecé a trabajar con ellos me di cuenta que tenían una marca de ropa una empresa muy grande en Australia de hecho, ellos, una familia... Eh, pues eh, económicamente y bien, pos bien posicionada y empecé a trabajar con ellos en sus redes sociales. Oye, y una cosa, ¿tú qué estudiaste? publicidad relaciones públicas y un máster en eh, comunicación, dirección de comunicación y he hecho un posgrado en marketing digital también. No, bueno, entonces sí les habías de las redes sociales. Claro, y no, yo vi sus redes y dije, qué mal lo hacéis. Pero no solo eso, sino que en el grupo de Facebook empezó a conectarse mucha gente conmigo. Usted que un chico me dijo, Marta, eh, ¿cuáles son los precios del curso de inglés? Y dije, ah, pues no tengo ni idea, pero me voy a la escuela, te lo pregunto, no te preocupes. Fui a la escuela, conocí al director te dije, oye, eh, tengo un chico que me... Conect... No, no tengo ni idea de quién es, pero quiero estudiar inglés, y me dijo, si me lo traes, te pago una comisión. Okay. Y así nació. wow mm, ¡Qué padre historia! Mm. Ok, me queda claro la historia. ¿Cuál es el servicio que llega a México? O sea, hay mucha gente que por una u otra razón quiere salir de México, tal vez estudiar, después tal vez a trabajar... Mm -hmm. ¿Cuál es el ofrecimiento? O sea, ¿de, ¿De qué va? Ahí está la diferenciación. Lo que me di cuenta, empezando a trabajar... Eh, esto, como empecé en Australia, se, llama, se llamaba hasta ahora OsiYouTube.com. Luego abrimos KiwiYouTube.com y ahora es el YouTube Project. Bueno, hemos abierto muchos países y queríamos englobarlo todo en una marca. ¿Qué pasó? Que yo empecé a analizar mucho, eh, empecé a tener clientes y empecé a preguntar mucho por qué había mucha gente que venía, o sea, que me preguntaba, pero no venía. No acababa de... Y me decían que porque tenía miedo de viajar. Y yo, ¿por qué? Y me dicen, no, porque llegaré a Australia, ¿qué voy a hacer y yo solo? digo, pues, si estoy yo. Yo te vengo a buscar. ¿Y cuál es tu problema? Ah, es que yo no sé ir al banco y... Habla... Yo te acompaño al banco, sí. y yo te abro una cuenta bancaria. te Entonces, el servicio de acompañamiento lo que hacemos es... Una persona se si quiere ir a estudiar a Australia, Nueva Zelanda, Canadá, España, nos ponemos en contacto a través de Skype, no tenemos oficinas. De hecho, tenemos una oficina, pero eh, lo, lo hemos hecho en Colombia, porque en Colombia nos necesitan más el contacto face to face, pero en España, que es donde nació el proyecto, eh, es todo, no tenemos oficinas. Um, y hacemos toda la asesoría a través de Skype. Entonces, imagínate que te quieres ir a Australia, entonces tú me dices, Marta, me quiero ir a Australia. Ok, hacemos un Skype y hacemos un, eh, un estudio de lo que te gusta, para saber a qué zonas, por ejemplo, una ciudad, un pueblo, cuál es tu presupuesto, cuál es tu nivel de inglés, qué es lo que buscas, cuál es tu objetivo. Hacemos un plan de estudios, tú pagas la escuela, pagas el curso y a mí la escuela me paga una comisión. Wow, es triste. gratuito para ti. No, no, ah, yo no pago nada de más. No, no pagas. Por eso es muy interesante, claro. porque además pueden estudiar. Pueden aprender inglés, pueden estudiar marketing, pueden hacer una maestría, pueden hacer lo que quieran. Desde cursos de surf hasta yoga, pasando por dance, por wow. eh, singer, puedes estudiar lo que tú quieras. Pero además puedes trabajar con ese visado, que eso es lo bueno que tiene. Claro. ¿no? Déjame nada más ver si, si entiendo el proyecto, te lo voy a poner de otra manera. Es una especie de segunda familia que te está esperando en el lugar de destino Perfecto. si quieres estudiar. En España, en Nueva Zelanda, en Australia uh -huh. y en España. Canadá. Y en Canadá. Uh -huh. De hecho. Es el... gratis. Sí, gratis. ¿Están locos o qué pasa? Sí. O sea, el proyecto, el modelo Está de buenísimo. negocio, el modelo de negocio es que las escuelas son las que realmente son nuestros suppliers no y entonces ellos trabajamos para ellos como representantes entonces nuestra nosotros empezamos en australia somos muy grandes en australia tenemos más de 70 instituciones que, con las que trabajamos en cualquier ciudad okay. luego en 2015 nació nueva zelanda que es kiwi youtube uh -huh. y este año hace dos semanas o sea en septiembre lanzamos en madrid youtube project que es el, el conglomerado y hemos añadido spanish youtube que es españa y Canadian youtube que es canadá okay. pero si vas a YouTubeProject.com se Qué ve ven los cuatro países entonces dependiendo de dónde quieres ir pues te conectamos con una persona a otra. Está buenísimo. ¿Qué necesita una persona que nos está viendo ahorita? Vamos a suponer no está estudiando, uh -huh. eh, vamos a suponer tiene unos 24 25 años. Uh -huh. Nos tiene que venir a nosotros y decirnos lo que quiere y nosotros lo buscamos. Perfecto. Normalmente lo que somos especialistas realmente es en cursos eh, de inglés y diplomados pero también tenemos maestrías. Mi última pregunta es ¿Por qué México? Pues porque realmente no es que nosotros hayamos ido a buscar a México, es que México nos ha venido a buscar a nosotros. De hecho, a través de Analytics eh, detectamos que muchísima gente de México visitaba nuestra web y de hecho tenemos ya muchos estudiantes mexicanos en Australia, en Nueva Zelanda. No todavía en Canadá porque es nuevo, ni en España. Qué bueno, mm. qué bueno. De verdad es un proyecto padrísimo, sobre todo si de verdad representa cero inversión para una persona eh, que quiere estudiar. Ayer platicábamos eh, las dificultades y los retos actuales y venideros, por ejemplo en instituciones como Conacyt, al respecto de dar becas, etcétera. Uh -huh. Creo que esto es una opción interesantísima uh -huh. Pues sí, hay algo que siempre digo que creo que es súper importante a la hora de viajar. Yo creo que todo el mundo debería ser por norma en la vida, que todo el mundo debería salir de su país y pasar un año fuera, ¿no? ¿Por mínimo. Qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque aprendes mucho, o sea, que te dejas tu casa, te enfrentas a problemas cotidianos de la vida, eh, aprendes otro idioma, conoces a gente de todo el mundo, yo creo que debería ser algo eh, que todo el mundo hiciera, pero hay que hacerlo de una forma, con una actitud súper positiva, porque no es fácil. Marta, mil gracias. Gracias esperamos tenerte pronto de vuelta para que nos cuentes cómo va eh, el startup que pues, seguramente irá siendo empresa mucho más robusta y rotunda. Pero y felices por el proyecto, de verdad es muy inspirador. Gracias. Está increíble y bienvenidos a México. Gracias por invitarme. Gracias. Gracias. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en la siguiente cápsula de emprendimiento y gente que justamente inspira a que nos movamos. En este caso, pues, hasta el país. Hasta la próxima. Chao.